Chilena de nacimiento, ecuatoriana por matrimonio y de corazón también. Llevo aquí eh, muchísimos años de profesión, de toda la vida, bibliotecaria escolar. Y estudié inicialmente en España, estudié filología y literatura. Bueno, yo vengo de una familia de migrantes, de generaciones. Yo también soy emigrante. Aquí vivo acá, o sea, me parece que todos tenemos derecho al, al corazón dividido, amar a, eh, uno o más países. Y a que no se nos critique, que seamos diferentes. A los 11 años yo viajé de Chile a España a conocer a mi abuela. Era una mujer muy fuerte. Mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Y mi, mi mamá y yo vivimos con mi abuela. Entonces la figura de mi abuela era, es, fue importantísima en mi vida. Y en, en un pueblito donde había una escuela unidocente. La profesora de esta escuela me dijo, tú no tienes que hacer matemáticas, lee. Y me me indicó un estante que tenían con libros y me pasé tres meses leyendo. Me encantó esa experiencia y leí un montón. Y además la profesora me dijo, te, hago, te pongo a cargo de estos libros, tú los prestas, tú llevas... Y creo que ahí nació mi deseo de hacerme bibliotecaria. Por muchos años trabajé en la Academia Cotopaxi, yo formé esa biblioteca. Trabajé más de 30 años allí. Me retiré hace unos seis años y eh, me he dedicado a mi segunda pasión que es leer y escribir sobre todo escribir eh, para niños. La infancia es el, el comienzo, eh, yo creo que es donde se forma una persona se imprimen las, las huellas que te van a quedar toda la vida, es la, la etapa más importante en la vida de una persona. Un día, eh, dije yo tengo un cuento que contar, fue hace unos 20 años con ocasión de la erupción en en baños del volcán Tumuragua. Un cuento que se llamó Perdido y Abandonado, un, cuando la ciudad fue evacuada y quedó un, un perrito ahí. Y eso fue la, la, la primera obra que, que yo publiqué. Y la mayoría de mis libros son sobre animales. Y eso quizás es porque, mismo viaje, cuando fui a, a vivir eh, un año con mi abuela en España, ella vivía en el campo, tuve una relación muy cercana con, con animales. Lo que no había ocurrido en Chile, que yo vivía en una situación completamente urbana. Mi libro de más, el que más se ha vendido es Perrito Panzón. Sí me considero una activista eh, por los derechos de los animales, es algo en que, en que pongo pasión. Tengo otro, Ramón y Julieta, es la historia de dos ratones, de un ratón blanco de laboratorio y una ratoncita de biblioteca que es gris. Bueno, eh, los libros son un poco como los hijos, ¿no? Todos son diferentes, pero todos son queridos. Me encanta Memorias de una Araña, me gusta mucho contar ese cuento. Yo, a veces yo, cuando estoy triste, estoy deprimida, trato de escribir porque me olvido, me levanta el ánimo. Yo pienso que, eso, que eso, hay una efervescencia, que hay gran cantidad de, de escritores y, y en el campo de la, de la ilustración yo creo que eh, tenemos eh, ilustradores jóvenes que están destacando están destacando a nivel mundial. En realidad, como que nosotros no tenemos mucho que ver, no tenemos mucha incidencia en, en la ilustración, porque la editorial es, escoge a los, a los ilustradores y, eh, y muchas veces ni los conocemos. Otras veces sí he tenido eh, contacto personal y son mis amigos y, y he podido hablar con ellos, pero algunos los he conocido después que han ilustrado mis libros. Yo creo que sí es importante que Deberíamos tener relación, pero en realidad no, no se da, no siempre. En los últimos dos años he estado más, más ocupada que antes con los asuntos de Girándula, han sido dos años a tiempo completo. Girándula es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, y es filial del IBI Internacional. El propósito de IBI es promover la lectura, eh, la buena literatura y especialmente llegar a los niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de, de acceder a los libros, especialmente en los países en vías de, de desarrollo y aquí en Ecuador sí tenemos algunos problemas de ese tipo ¿no? especialmente por la falta de bibliotecas la, la tecnología es un soporte del libro y yo pienso que esta revolución tecnológica de los últimos 20, 25 años más o menos se compara a la, a la revolución del siglo XVI cuando se inventó la, la imprenta pero lo que está dentro del libro es lo mismo. Ahora yo, nosotros recomendamos que, especialmente para los niños pequeños, que no se usen los soportes tecnológicos, porque el niño necesita ese contacto sensorial con el libro. Eso de, de tocarlo, de oler el papel, y sobre todo la relación del niño con el adulto que lee. Desde que vean al, al padre, a la madre, leer es muy importante. Los niños imitan. Nuestra actividad central de es del Maratón del Cuento y aparte de eso, en la Feria del Libro, tenemos un proyecto que estamos llevando a cabo con el grupo Yo Amo Leer, que son mediadores de lectura. Ellos están eh, llevando a cabo un proyecto en la, en la provincia de Tungurahua con comunidades indígenas, trabajando con niños en cuatro comunidades indígenas. Tenemos alrededor de 60 socios que son eh, escritores, ilustradores, bibliotecarios, maestros, eh, mediadores de lectura, editores y libreros. Me parece estupendo que se le ponga atención a la literatura infantil que tenemos tanta necesidad de, de sistematización y de crítica.